digitales para profesionales en psicología. Les dejo una frase de Rory Sutherland, eh, que es un publicista muy reconocido y, y ha diseñado estrategias de comunicación para las principales marcas del mundo, que dice la próxima revolución será psicológica, no tecnológica. No sé cuál sería su opinión acerca de esto, pero para mí cobra mucha relevancia en la actualidad, ¿no? en el avance de la tecnología. Mi nombre es Lucinda Strujillo Ángeles y le dejo mi link en linkedin que, que di, mi correo, por si quieren, tienen alguna duda. Tengo experiencia de 10 años en temas de análisis de información, eh, estrategia digital. O sea, mi experiencia se basa en todo un manejo de información y luego llevé una maestría en estadística. ¿no? Y ya de pronto la vida me ha llevado a temas de psicología. <risa> eh, eh, bueno, vamos a empezar. Eh, la evolución tecnológica, ¿no? Esto es como de manera, de, esto es un ejemplo, sobre todo, de cómo la comunicación ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Desde esos teléfonos inmensos con una operadora que te trasladaban, trasladaban tu llamada a una persona y que prácticamente recibíamos las, tele, las llamadas a través de como que cabinas donde eran derivadas los, las, las llamadas, ¿no? Yo no he vivido toda esta etapa, obviamente, desde 1885, pero sí, más o menos, he, he, he visto eh, cómo la comuni las comunicaciones han ido cambiando. ¿no? Yo he percibido, por ejemplo, desde 1985, estos inmensos teléfonos, no hay más, ni siquiera eran tan carísimos, yo no tenía la oportunidad de, de tener uno. Creo que acabando, recién la universidad pude adquirir uno. Y, y bueno, ¿y cómo estaba evolucionando evolucionando? Si bien, eh, la, así... Eh, el peso de las comunicaciones en equipos ha ido disminuyendo, la cantidad de información que se transmite a través de esto se ha ido aumentando, ¿no? ¿Y qué es lo que nos espera en el futuro? Prácticamente ya no vamos a tener equipo, quizás de manera... Vamos a pensar que quiero hablar con mi mamá, solamente con el hecho de pensarlo, quizás ya nos estemos comunicando en un, en un futuro, ¿no? Ya venga, seamos seres este, con chips, <ríe> que de manera automática, al solo pensarlo, ya nos estamos llamando que esto no es lo mismo que la telepatía, obviamente, no iba a involucrar temas de llamas de información y de eh, herramientas tecnológicas. A ver, pero la tecnología ha influido en diferentes ámbitos, ojo, no solo en temas, eh, bueno, se inició con temas de, de herramientas de software, programadores, o desarrolladores, pero ya con el tiempo, está involucrándose en diferentes ramas, ¿no? En la educación, por ejemplo, profesoras peruanas con tranco, herramientas digitales petitas para la enseñanza, ¿no? ¿Se imaginan cómo hubiera sido la enseñanza en épocas de pandemia hace, no sé, 30 años comparados con la, la, la actualidad? ¿Cómo hubiera podido un niño en su casa estudiar? Probablemente un profesor hubiera tenido que llevarle el material a su casa, ¿no? Y prácticamente el padre hubiera tenido que actuar de profesor. Porque no habían estas herramientas de comunicación como los hay ahora, ¿no? Que nos podemos comunicar a través de Zoom, Teams, Meet. Hay muchas formas de poder eh, obtener información. Entonces, en la educación ha impactado un, mo un montón y se puede ver sobre todo ahora, ¿no? Y ahora los resultados de este tipo de enseñanza están sacándose porque de manera obligada nos hemos tenido que con confinar y los niños se vienen de su casa a aprender. Entonces, ahí hay mucha información por analizar aún, ¿no? El tema de la medicina, cómo es que ahorita ya prácticamente un robot te opera, ¿no? Y este está de alguna forma operado por un médico, ¿no? Ya. Y probablemente, y ¿por qué deciden seleccionar robots y ser operados por doctores? Porque probablemente por la, la precisión ¿no? de realizar los cortes, de encontrar el lugar exacto, no hay como que no hay un error humano ahí de que me pasé 10 centímetros, me pasé un milímetro que puede ser crucial para el tema de una operación. ¿no? Eso es muy interesante y también eh, quizás en adelante hasta tal vez nos, nos pueda operar un robot sin necesidad de que sea operado por un doctor. ¿no? Muy interesante este aspecto también. Y en el medio ambiente, día del medio ambiente inteligencia artificial permitiría salvar más de 5.000 especies en vías de extinción. ¿Cómo es que la tecnología también ha ayudado a la conservación del medio ambiente? Bueno, en este caso, este es un caso eh, en el que se utilizan drones para tomar fotos eh, de las zonas dañadas ¿no? y enviar información en directo para ser analizada eh, con información guardada acerca de Comparar, no. Esto es una foto de una zona dañada y esto es una foto de una zona buena. Entonces ahí se aplica inteligencia artificial para poder hacer predicciones también de cuánto tiempo demoraría quizás en poder consumirse todo esto que tenemos ahí de reserva, de reserva en zonas. ¿no? Eh, como ven, el uso de la tecnología y, y las competencias digitales ha influido en muchos ámbitos eh, no solo a nivel tecnológico o, o desarrollo de software o, sino en varios aspectos de nuestra vida no de los que nos cuáles nos vemos involucrados y a ver y la psicología ¿sí es que se creen que se queda atrás o sea la psicología ha ido evolucionando también de acuerdo a cómo la cómo la tecnología también ha ido evolucionando que o sea eh, yo creo que no no de hecho eh, les voy a mostrar el siguiente ppt a través de la historia de la, la psicología ha hecho grandes grandes este, aportes eh, a través de las herramientas o, o tecnología por así decirlo disponible en ese momento no en su tiempo podemos mencionar acá en 1879 eh, con este Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, eh, muy, muy conocido por todos los profesionales de, este, dentro de la psicología, donde él implantó los primeros laboratorios de estudio de psicología ¿no? para hacer experimentación. Y luego podemos este, también nombrar a Alfred Binet, que también es un hito importante dentro de la historia de la psicología porque se desarrollaron los primeros instrumentos de medición de inteligencia, ¿no? Eh, para hacer de alguna forma objetiva eh, el conocimiento eh, que, que tiene la persona con números, ¿no? Y hacer comparaciones. Ahora, este instrumento puede ser desfasado en la actualidad debido a que ya existen diferentes... Tipos de medición de inteligencia, es más, ya no se habla solamente de hoy, oh, yo soy inteligente en temas de matemática, en temas de lenguaje, ¿no? Como antes, quizás se podían haber eh, confundido y haber hecho que otras personas sean incompetentes en ciertos ciertas otros tipos de inteligencias, ¿no? Pero es un hito muy importante el tema de psicología, porque es una herramienta, se dio una necesidad, se dio la necesidad de poder comparar el tema de inteligencia. Entonces, Alfred Binet, creó sus instrumentos para poder medirlos. No, ahora ya tenemos a otros, este, a otros tipos de inteligencia, como Howard Gardner, que ya la mide a través de, ciertas, de ciertos tipos, ¿no? de, de diferentes tipos de inteligencia. Pero yo no me voy a meter mucho en eso, porque si no podríamos hablar mucho del tema de medición, de, de las capacidades. Y luego tenemos a Iván Pavlov, que viene... No sé si, si conocen algo de esto a través de, de los conocimientos que salió del colegio, pero Iván Pablo fue el primero en aplicar experimentos, sobre todo en animales, para temas de evaluación de, de, de la, la motivación, lo ¿no? que nos motiva a, a el condicionamiento? Que somos, estamos condicionados a hacer, hacer ciertas cosas a través de un tipo de motivación. Entonces. Eh, el reflejo condicional, llamado así. Entonces, la psicología no se ha quedado atrás, me parece. El tema de desarrollo o aplicación de diferentes instrumentos o tecnología, por así decirlo, eh, en el tiempo. Entonces, ello, eh, ah, hubo también un tema de avance eh, y de hecho hay más. Yo le he puesto acá los primeros eh, los primeros este, experimentos o primeros iniciativas para el tema del desarrollo de la psicología, ¿no? Ahora, el desarrollo, yo esto es algo que creo, el desarrollo y el avance se dan en función a un problema. O sea, si probablemente Binet nos hubiera propuesto, oye, cómo voy a comparar un tipo de inteligencia con otra persona, ¿no? Entonces, si, si él no lo hubiera surgido esa esa, esa curiosidad, eh, probablemente no no hubiera desarrollado su test. O sea, siempre, siempre el avance se da en función a un tipo de problema que encontremos en el camino, ¿no? En el tema de las comunicaciones, como le expliqué, o sea, necesitamos que las comunicaciones sean más fluidas, nos comuniquemos más pronto, o sea más real, sea... Eh, ya no sea escrita, sea, no sea oral, ya sea ahora yo te, yo te quiero ver, ¿no? Entonces, la... Eh, el desarrollo y el avance se da en función a un problema. Eso es lo que me gustaría dejar claro acá. ¿no? ¿Y qué problemas o desafíos en enfrenta a la psicología actualmente? Eh, muchos. Como ven, como les expliqué al inicio, yo no soy una profesional aún en la psicología, sin embargo, la vida me ha llevado a relacionarme con diferentes profesionales en ese entorno. De hecho, es por eso que que mi motivación nació para que nació ahí mi motivación para estudiarla, no, quizás no como carrera pero sí me interesó mucho en temas prácticos y, y sobre todo los cursos que ya he llevado y los que he percibido que los desafíos que actualmente la psicología se enfrenta son, ver, perdón, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo se incrementan. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora en época de confinamiento, ¿no? los problemas, eh, la depresión, eh, eh, la ansiedad, problemas familiares, los, eh, sobre todo en esta, en esta época de confinamiento se han dado, se han incrementado un montón, de hecho, profesores, amigos, profesionales de psicología han comentado que más personas están buscando el asesoramiento, ¿no? y no solo quizás el asesoramiento a través de un profesional, sino también les nace la curiosidad de buscar a una persona o a través de redes sociales o a través de web que los pueda orientar a llevar a cómo mejorar ese, esa, esa emoción, ese sentimiento que tienen durante esta, este, este tiempo. Entonces, Pero no solamente se da el hecho de por el confinamiento, sino que esto ha ido evolucionando a través del tiempo, han aumentado estos trastornos del estado de ánimo, ¿no? En el tema de recursos humanos, la retención del talento humano. Esto también es muy importante. Miren, yo de hecho llevo como profesional 10 años, 10, 12, 11 años ya. Me he desarrollado en campos como banca, telecomunicaciones. También he estado en temas de producción. Y yo he visto un, un cambio drástico en cómo los recursos humanos han ido comportándose eh, en las empresas. No sé si ustedes también como profesionales lo han percibido, ¿no? Se llevan demasiado tiempo, o muy poco, ¿no? Pero yo creo que los actuales profesionales, diferentes empresas son afortunadas de poder tener este tema que ha, ido, que ha ido incrementándose dentro de las empresas. Quizás aún falta en algunas, pero eh, es, es muy visible el cambio que, hubo, que ha habido en temas de recursos humanos respecto a la retención del talento humano. Eh, ahora se dan cursos, entonces... Todo esto viene no solamente de un tema de, de que sí, porque la moda, no es todo un tema de investigación donde hubo involucramiento psicológico y experimentación, en donde han visto que las personas se sientan, han evaluado criterios por los cuales la persona puede quedarse el trabajo, qué los motiva, qué los llena, qué los satisface. ¿no? Entonces, eso está viendo mucho, ahora, ahora se habla mucho de habilidades blandas también, ¿no? en, los, en los líderes, ¿no? cómo cultivar eso. Eh, ¿Qué otro desafío enfrenta la psicología? El estigma de la profesión. ¿Por qué? Porque no pueden, o sea, es lo que percibimos o lo que se percibe en muchas personas. ¿no? Eh, el, el psicólogo puede ser tu mamá, puede ser tu papá y no toman en serio un tema de, de la calidad del profesional que está dispuesto a ayudarte. O ¿no? puede, este, puede encontrar un consejo en un amigo. No, no es así tampoco. No el hay un estigma y respecto a cómo a los tratamientos que existen o, o cómo en la terapia que realiza un psicólogo, de hecho, dentro de cualquier profesión, dentro de cualquier profesión, no solo la psicológica, pueden existir buenos o malos profesionales y eso hay que tenerlo bien claro. ¿no? Se buscan diagnósticos más eficientes y esto es algo que también incluso yo he luchado y he experimentado, ¿no? porque no es fácil y ni, ni siquiera es muy rápido. Eh, encontrar resultados inmediatos de un tratamiento psicológico, ¿no? Pero, pero eh, sí hay, y, en y más adelante les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo las herramientas tecnológicas pueden ayudar al psicólogo para dar este, este, un diagnóstico eficiente o más rápido, ¿no? Y ahí la tecnología entra en apoyo, ¿no? Para, para poder decirle, oye, tú sufres de depresión de tal nivel, ¿no? Eh, o, o, o de ansiedad de, de tal nivel, o tienes un déficit de atención. Eso, aunque no lo crean, es muy difícil todavía aún de... Eh, con las herramientas que poseen los psicólogos actualmente, es muy difícil de, de, de tenerlo. Y eso es este, con lo que... La, la carrera tiene que enfrentarse, ¿no? los diagnósticos eficientes y acertados también, ¿no? O sea, no solamente que sean rápidos, sino también sean correctos. El avance, en este caso me faltó, el avance de tecnología involucra también un retroceso. Si bien mis compañeras eh, han explicado, y sobre todo Marita explicó, de que el avance de la tecnología ¿no? nos va a ayudar en temas muy eficientes, de hecho yo también lo he dicho, pero cómo... También el avance ha significado ¿no? eh, un retroceso a nivel quizás de comunicación y emocional, ¿no? Eh, las tecnologías se están usando de una forma que quizás en vez de ayudar están perjudicando. No sé si, si ustedes pueden ver ahora en el momento de que uno se sienta a la mesa a comer o a conversar, que han, este, ya prácticamente todos tienen el celular a la mano, están mirando el WhatsApp, están mirando el Facebook, están mirando el Instagram o incluso también la tecnología en temas de cómo el Instagram y, las, y los llamados influencers han representado eh, como en alguna, o sea, influencia en el, de alguna manera en comportamiento de las personas, ¿no? En cómo no, para darles un ejemplo, ¿no? en cómo la mujer percibe la belleza, o cómo los hombres perciben la belleza, ¿no? Entonces, eh, si se no se usa de manera correcta esto, esto puede llevar también a un retroceso, ¿no? Eh, y de hecho acá, a ver, un momentito, les quería compartir una información acerca de, no sé si han visto hoy un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que sería muy chévere verlo de verdad. Les voy a compartir un, un rato para que encuentre el link. Esto, y, y vean esto, ¿no? El avance también involucra un retroceso que está muy plasmado ahí las nuevas formas de relacionamiento lo que estamos haciendo ahora que ya no nos relacionamos a través de un, una charla presencial sino a través de un medio digital como, como el Zoom ahora eh, y a mí me ha tocado ¿no? en el trabajo eh, en este tiempo de trabajo conocer a nuevas personas y, y tener que trabajar así sin conocerla ¿no? y, y hablar y conversar y coordinar cosas y de hecho ¿cómo será? ¿no? Si de manera presencial eh, esta persona me siguiera cayendo tan bien como la conozco de manera virtual, ¿qué cree? ¿Será lo mismo? Es una nueva forma de relacionamiento. ¿no? Y de hecho puede ser que hasta por simplemente conocerla de manera virtual quizás no te haya caído. No, no, no, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado o quizás sí estableciste una relación bien estrecha. De hecho a mí me pasó mucho con una persona que hasta no conozco. Pero me ha ayudado muy bien, nos hemos comunicado también que, que sí, o sea, yo pienso que si lo conozco de manera presencial o hablo con él, me, voy a caer, me va a caer muy bien. Entonces, estas nuevas formas de relacionamiento que van a llevar, ¿no? Incluso comunicarnos eh, las relaciones, ¿no? Que ahora se dan de manera virtual, o sea, encuentras amigos, etcétera. Todo esto tiene que pasar por un proceso como que de medición y validación y experimentación, ¿no? Para ver los resultados. Falta de, de información para las investigaciones Y esto es algo bien crítico en temas de psicología y que a mí me toca, desde mi, desde mi punto de vista, este, investigar y, y ahondar ¿no? y tratar de resolver si es posible. ¿no? ¿Qué es este, las, los, Por ejemplo, los historiales clínicos que actualmente existen ¿no? cuando uno va al doctor y te dicen, tú tienes esto y tienes que tomar esto. Recién hace poco eh, las clínicas o los hospitales están digitalizando esta información, pero yo por ejemplo cuando tenía dos años iba a mi pediatra, yo, yo este, no, no tiene esa información digitalizada, ¿no? está en folders, en files que le he ido apuntando, de hecho hace poco llevé, yo soy mamá, llevé a mi hija, al mismo doctor que yo veía puntas cuando tenía aquí cinco años, y yo veía sus archivos, ¿no? le decía, ahí tendrá usted mi historia de cuando yo en algún momento me formaba pequeña, y probablemente sí, nunca lo ha digitalizado, ¿no? Muy, muy curioso. Entonces, imagínense si ahorita recién para el tema de, de clínicos se está digitalizando la información, ¿cómo será para temas psicológicos? ¿Qué tipo de datos necesitamos? ¿Cómo se va a guardar la información? ¿Qué, qué tablas? Qué, ¿Qué esquema de relacionamiento? ¿Cómo creen que se necesitaría ahí eso? ¿no? Porque de hecho esta información es importante y valiosa, porque cuando se hacen estudios longitudinales, como es en el caso de ver qué es lo que me pasaba a mí cuando tenía dos años y cómo he evolucionado y las consecuencias de cómo he ido actuando de pequeña y ahora qué, a qué ha repercutido en mi adolescencia. ¿no? Es muy importante esto, que de hecho hay un montón de, por analizar, pero este es otro tipo, ¿No? un tipo de más de cómo guardar la información, cómo... cómo cómo obtenerla, qué, qué tipo de datos se necesitan ahí. Entonces, es un gran desafío. De hecho, sí hay información en tema de, pero de investigación de, de psicología, pero son muy, muy específicos, de acuerdo a una teoría que, que, que plantean, hacen el estudio, evalúan, sacan indicadores, estadísticas, pero es muy específico. Pero Si a mí me vienen y me preguntan un histórico de, de tu mamá, no existe, no hay. No hay, ¿no? Entonces, es un, es, un, es un gran hito ahí para la psicología. Luego siguen los problemas de adaptación y a los cambios. ¿Qué se imaginan ahí? Bueno, yo he visto varios memes ahora en redes sociales de que eh, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, Charles Darwin. Entonces... Es algo con lo cual nos estamos enfrentando ahorita también, ¿no? El problema de adaptación, cómo nos ha ido el tema de confinamiento, qué tal nos ha ido, nos hemos adaptado. Yo, por lo que percibo y por lo que veo en las calles, probablemente no, ¿no? Porque es tan difícil, ¿por qué, ¿por qué creen que es tan difícil quedarse en tu casa y optar por ir a una fiesta y, y poder sufrir ahí lo que hace poco ha pasado? ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? es probablemente un problema de adaptación, ¿qué, qué, qué creen ustedes? ¿no? Eh, eh, esto se da en diferentes culturas, nuestra sociedad es diferente, obviamente que sí, eh, en los temas psicológicos hay diferentes eh, variables ¿no? que entran en el tema de cómo estamos influenciados eh, a nivel psicológico, a nivel conductual, ¿no? a nivel de, incluso de, de eh, A ver, me está escribiendo por chat un ratito, ah, Perdón, me estoy alargando. Eh, esto es una frase de Abraham Maslow. Supongo que es tentador, si la única herramienta que tienes es un martillo y tratar todo como si fuera un clavo. ¿no? ¿Qué, es, qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que no solo este la vida de manera limitada y homogénea. ¿no? Este, todo lo que eh, hagamos pasa, rodea diferentes tipos de, de soluciones, ¿no? Y no todo va a ser tratado con una sola herramienta, ¿no? La apertura de nuevos recursos, nuevos conocimientos. Entonces, ahí también entra lo que les voy a explicar ahora. La tecnología y competencias digitales entran en apoyo, soporte a la psicología. Y acá les voy a explicar algunos casos de uso muy importantes o muy, que están ahora realizándose, ¿no? Por ejemplo... La realidad virtual aplicada a la psicología, ¿ustedes ¿y se imaginan esto? Eh, usar realidad virtual para tratamientos en psicología, de hecho, esto es algo que ya se está usando. ¿no? Y ahí entra mucho el tema de generación de contenido eh, y asesoramiento psicológico, ¿no? Lo que están haciendo ahora es crear contenido de manera que esta puede ayudar a, a, a curar fobias, a hacer, eh, a recordar a las personas algún momento de su vida, y que éstas pueden ayudarle a, a curarse, ¿no? Porque esto es lo que le hablaba del tema de eficiencia, de, el tema de diagnóstico, tratamiento psicológico, ¿no? Y esto es una herramienta que nos puede ayudar, a, puede ayudar a, a los psicólogos de mucho para poder hacer un diagnóstico eficaz y eficiente, lo que les dije, ¿no? A ver, Machine Learning o Inteligencia Artificial, puede ayudar a predecir este, los síntomas de depresión. Y esta es una realidad. De hecho, yo vi estuve en un concurso, presencié un concurso de Microsoft, donde, bueno, no está aplicado el tema de depresión, pero sí temas de Alzheimer, donde a través de herramientas o el celular, eh, guardaban información y las podían comparar con, con las personas, ¿no? Porque, de hecho, cuando tú tienes Alzheimer, o, bueno, eh, demoras escribir o tiembla, ¿no? entonces por ahí podrían predecir a ah, esta persona en un futuro cercano va a poder ser una, un paciente de Alzheimer, ¿no? Compararlo ya, incluso en la escritura, ¿no? ¿Cómo escribe el, Comparar la, las letras. Es, esto es muy básico. ¿Por qué el Alzheimer está relacionado con la psicología? Obviamente es un tema fisiológico, pero las personas con Alzheimer normalmente sufren un tipo de depresión eh, donde ya entramos nosotros como a ayudar, ¿no? El tratamiento. Big Data. Esto es, este, va relacionado al tema de que les, que les hablé de, de, de la, del documental este que está en, en, en Netflix, que se llama el dilema de las redes sociales, ¿no? Ahora, eh, en las redes sociales, Instagram, Facebook y o cualquier otra que, que use, guarda tu información y, y te da sugerencias de lo que necesitas o lo que quieres. Y esto no es casual. O sea, no es casual, oye, como sabe todo esto viene por un estudio de investigaciones, sobre todo de psicología, aunque no lo crean, de teorías eh, que a, aplicadas a este tema de cómo, cómo tú usas el Facebook, ¿no? Se han dado cuenta que en el Facebook tú corres y corres información y nunca para. Antes se podías, antes paraba, pero luego vieron, no. Ahora el, eh, el usuario tiene que ver, que ver sin fin todo el contenido que tiene el Facebook, ¿no? Y ahí te quedas pegado, enganchado. Entonces la, el Big Data ha apoyado en ese tema de, de, de, de conocer el, al cliente, en este caso, ¿no? En eso, en este paper, conocer el comportamiento del cliente. A ver, en terapias digitales, working, o sea, ahora ya el tema de psicológicos, ya no solamente entra que voy a llevar una terapia eh, presencial, ahora todo se ha hecho de manera digital y ahora entra el desafío de los psicólogos de cómo voy a sacar buenos insights acerca de cómo se está comportando si mi terapia va bien. Entonces ahí la, eh, las, las competencias digitales entran para, para, para poder este, ayudar al tema de de llevar una mejor terapia, ¿no? Y así el IoT también para obtener este también información, por ejemplo, el tema de consumo de, de alguna sustancia, etcétera, y se puede monitorear y esa información es guardada para luego ser eh, analizada, ¿no? Y no solo la psicología se ha ayuda de, de la tecnología para para poder hacer ser eficiente, sino también ayuda al avance de la tecnología. Y esto es lo siguiente, ¿no? User Experience, análisis del sentimiento, que han usado recursos de psicología para poder hacer el avance, ¿no? Daniel Kahneman es un excelente exponente, de psicólogo, sin embargo ganó un premio Nobel en, en Economía. Muy interesante también. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. <música>